¡Bienvenidos al día del payaso! ¿Saben algo? Todos los años, en un día como hoy, nunca falta el chistosito que trolle con este meme, o con otras cosas. Hoy es un día donde esto es completamente así, con este meme. No puedo confiar en nada, así que vez de engañar con este video y hablar sobre esto. Y uno de abril para muchos es el día de los inocentes. En mi país, no, pero si sí me toca. Pero para otro. Es un día donde le puedes pedir prestado a un amigo y no devolverle no de básicamente nada por la normal. Eso es lo que me han dicho desde pequeño. rezad Porque nadie cae en mis bromas. También por eso hago este video para desahogarme. Sí. Y como no sé qué más poner. Hasta la próxima... Ya. Adiós. No espera, creo que sí hay algo más. De verdad. Bueno. Este día los niños se ponen felices porque llega el payasito a darle... Uno es graciosado.